Hola, hola, hola. Hola, mis amigos, ¿Cómo están? Aquí una vez más. El gusto de saludarlos y por supuesto, estamos saliendo en vivo en Facebook Live y también en nuestro canal, Boris Darmon Canal. Allí nos puedes buscar y puedes encontrar también nuestros programas y por supuesto nuestras presentaciones. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que concluiría lo que venimos hablando de la semana pasada. Los discípulos de Cristo. Hablábamos un poco acerca de cómo ser un discípulo y cuáles son las características que un discípulo tiene normalmente cuando se declara seguidor de Cristo. Mencionamos un poco la vida secreta del seguidor eh, Nicodemo y así como él, muchos otros que siguieron a Jesús. Hubo otros que se convirtieron después, como Pablo, que no conoció personalmente a Cristo, aunque creen algunos que sí lo conoció, pero que no fue su discípulo directamente y Jesús lo llamó. Eh, el apóstol Pablo, eh, dice en, su, en una de sus cartas o epístolas, dice él que sería de él si no anunciara el Evangelio. Y él dice que el Evangelio de Cristo es el Evangelio de la verdad y que cualquiera que viniera y hablara acerca del de Evangelio que no fuera el de Cristo, sea considerado falso. Él lo llama anatema. ¿Por qué es importante? predicar el evangelio de Cristo. Tal vez tú te has preguntado, y yo también, y mucha gente se ha preguntado, ¿por qué tanto quieren predicar? Y muchos de nosotros nos hemos dedicado años a hablar de los problemas que las religiones crean con el supuesto objetivo de predicar para tener más miembros en su congregación, y otros dicen para juntar más dinero de los diezmos o las ofrendas. No vamos a hablar de eso ahora no es importante para mí y para otras personas también que creemos en el evangelio hablar de que de las intenciones de las religiones al predicar. Lo que sí me parece a mí es importantísimo hablar de el por qué hay que predicar. ¿Por qué hay que anunciar? ¿Anunciar qué? Cuando Jesús vino por primera vez es decir, cuando vino a nacer de María, Dios lo anunció años antes de que vendría en Belén, de Judea, en Manuel, el Salvador, Jesús, etcétera, varios nombres, Dios con nosotros, buscó la manera de que todos los que leían las escrituras, o por lo menos los que escuchaban de ella en los templos, en los en las sinagogas, pudieran entender de que venía un ser llamado el salvador. Quizás este tema relacionado al salvador fue identificado o mal identificado por los pobladores y por la gente de su tiempo como el salvador de una necesidad netamente política, humana. Tanto así que cuando Jesús entró sentado en un pollino, en un asnito, a, en un burrito, al, a Jerusalén, la gente creyó de que Jesús estaba haciendo, haciendo su entrada para ser el libertador políticamente de Israel. Se equivocaron. No entendieron que Jesús venía con otro proyecto mucho más grande, mucho más beneficioso, mucho más importante. Así es que muchos de los que habían estado en ese día ahí, levantando sus palmas, poniendo sus mantas para reconocer al nuevo rey de los judíos, se equivocaron. Jesús llegó al templo, vio la hipocresía, vio el problema político que había en su tiempo y dijo, vámonos de aquí. Palabras textuales de Jesús. Quiere decir que en ese tiempo la gente no entendía realmente lo que Jesús venía a hacer por la raza caída, por la raza humana. No sabían o no querían saber, porque estaban tan emocionados, enraizados, viviendo una realidad propia de su tiempo, que la venida de Jesús, habiendo sido anunciado, y es más, los reyes magos, que no eran ni siquiera de Jerusalén, no eran de Judea. Los pastores, que no eran los importantes en la comarca, ni eran los principales líderes, recibieron el mensaje. Y ellos sí creían. Entonces, el anuncio era tan eh, relevante para que ellos entendieran la razón, pero no la entendieron. O sea, era de peso. Bíblicamente estaba probado. Ellos lo sabían, pero no quisieron entenderlo. Tanto así que la Biblia dice, a lo suyo vino y los suyos no lo reconocieron. Entonces, si en ese tiempo, con la presencia física de Jesús, la gente que leía las Escrituras no lo aceptaba, Imagínense ahora, si en ese tiempo era importante anunciar, imagínense ahora cuán importante sería anunciar la venida de Jesús si nosotros mismos estamos comprobando en nuestro alrededor, en nuestro entorno, en los acontecimientos de nuestro tiempo, de que algo importante está a punto de suceder. Y quiero ser reiterativo en este concepto de si hay algo importante que va a suceder, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No podemos callar. Incluso el Antiguo Testamento dice que, ¿qué tal si la talaya no tocara la trompeta en tiempo cierto? ¿Qué pasaría con los que están en el pueblo? Serían conquistados, estarían dormidos, serían muertos. Entonces la importancia de anunciar la venida del reino de Cristo en gloria y majestad, ya no como un niño, es tan importante, me da muchísima tristeza decirlo, es tan importante que muchos, bueno, ya no lo predican. Incluso mi iglesia, que supuestamente nació con ese objetivo de anunciar, el mensaje del tiempo del fin de la venida de Jesús, por eso se llama adventista, porque cree en el advenimiento de Jesús, ya casi no lo predica Es más, muchos países ni siquiera hablan en las iglesias de la venida de Jesús. Pero ese no es el problema. La culpabilidad no es de la iglesia como tal, sino de nosotros los miembros. De nosotros los que sí somos iglesia, la iglesia no es la organización. De nosotros que sí somos iglesia, que sí formamos parte de la esposa de Cristo, que sí somos realmente discípulos de Cristo, tenemos sobre nuestros hombros la responsabilidad. Por eso Pablo decía, ¡ay de mí! sino predicar el evangelio. ¿Qué evangelio. ¿A qué evangelio se refería el apóstol? Al evangelio de la venida de Cristo. Era tan vivencial su experiencia respecto al deseo de ver a Jesús venir en gloria que dijo, "Y nosotros los que quedamos", cuando hablaba de la resurrección, dice, "Los que habremos quedado hasta la venida del Señor", él creía que él, él estaría presente vivo aquel día cuando Jesús viniera en las nubes de los cielos la realidad del corazón de Pablo le decía o sea la realidad respecto a la predicación al deseo de ver a Jesús era tan grande que su corazón lo traicionó y dijo y yo voy a estar cuando Jesús venga y voy a ver levantarse a todos aquellos que murieron y van a levantarse juntamente con ellos nosotros, los que estaremos vivos, iremos con ellos para estar siempre con el Señor. Y situación más vehemente, más emocionante que salía de las palabras del apóstol respecto a este gran acontecimiento. Dijimos que esta semana vamos a hablar sobre las señales, pero vamos a hablar de las señales sobre la base de su importancia en los acontecimientos del tiempo del fin. Ya muchos me han dicho, Boris, pero eso siempre ha sucedido, que las guerras, que la gente, los impíos, que la corrupción, eso siempre ha pasado. Sí, lo que pasa es que el siempre ha pasado no es en realidad un consuelo de que nada más va a pasar. Lo que pasa es que el siempre ha pasado nos ha hecho o nos hace vivir una situación tan común que ya no le damos importancia a lo malo. Y ya no le damos relevancia a aquello que sucede y que sabemos muy bien que va en camino anunciando la llegada del reino de Cristo. Cuando veáis estas cosas, señores, señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Cuando veáis estas cosas, dice Jesús, y comienza a mencionar muchas cosas, lo vamos a mencionar nosotros aquí durante nuestro estudio, durante las noches. ¿Por qué la gente no predica acerca de Jesús? Está tan preocupada de las cosas materiales, de las cosas de esta tierra. Que vive como si nunca sucedería nada más que simplemente la muerte y el tiempo. Total, igual vamos a morir. Total, no nos vamos a llevar nada a nuestra tumba. Comamos y bebamos. Esa experiencia conformista, incrédula, diría yo, es la experiencia que tenemos que disolver desde una predicación basada en la Escritura, conociendo el tiempo, como dice el apóstol Pablo, entendiendo las circunstancias. No nos durmamos, dice él, sino que velemos. Yo mismo me siento a veces muy preocupado por las cosas que, que hago y que vivo. Porque si bien es cierto, hay tanta necesidad, humanamente hablando, en el mundo, hay una necesidad más grande en el corazón de los seres humanos. Es la necesidad de saber qué va a pasar después que yo vaya a la tumba. Con todo mi comportamiento, mis convicciones en vida, ¿qué va a suceder después? ¿Qué va a suceder después que yo ya no esté aquí? ¿Despertaré allá? ¿Resucitaré? ¿Estaré con Jesús aquel día? ¿Cuál es la esperanza que, que reine en nuestro corazón? ¿Para qué estamos viviendo? ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Dónde está nuestro enfoque principal? Dice el apóstol que si nuestra mirada no es Cristo, no, no, no llegaremos al cielo. Él dice en hebreos... Puesto los ojos en Jesús, nuestro único autor y consumador de nuestra fe. Ese es el anuncio que tenemos que hacer. Poner nuestra mirada en Jesús y en su reino. En el plan único que tiene la raza caída para volver a la casa del Padre y gozar del privilegio, del bienestar y el gozo eterno. Hay algunas personas que se dediquen a predicar tratando de, de dos cosas. Uno, de tener la razón, y otro, de ser diferentes a los otros. Supuestamente, deteniendo la verdad, son diferentes a los demás. Su objetivo es nada más, nada más satánico que eso. Nosotros somos diferentes. Nosotros guardamos tal día, nosotros guardamos los mandamientos, nosotros no comemos tal cosa. Nosotros sí estamos en la iglesia verdadera porque hablamos lengua. Estamos más preocupados de tratar de demostrar algo que la Biblia no nos ha mandado a predicar. Dios no está buscando gente que se comporte de manera correcta y comportándose de manera correcta, demostrarle a los demás que ellos son pueblo de Dios. El comportarse correctamente no es el fruto de un esfuerzo humano, es el fruto de la obra del Espíritu de Dios en el corazón del corazón humano, en el corazón del hombre. Y lo hago redundante para que podamos entender de que es allí donde se germinan las obras de Dios consideradas como correctas. Un joven llegó a hablar con Jesús y le dice: Maestro bueno. Jesús lo mira y dice, ¿dónde hay un bueno en esta tierra? No discute con Jesús. Dice, ¿qué, qué debo hacer para ganarme la, la, la vida eterna? Ah, Jesús le dice, guarda los mandamientos. Uy, Señor, yo estoy adentro ya. He guardado todos los mandamientos desde mi niñez. Él quería escuchar eso. Y Jesús le responde lo que él quería escuchar. Y con eso dijo, yo estoy feliz. Y era un joven fariseo. Estaba contento de poder cumplir todos los mandamientos. Pero Jesús le toca otro campo que él no pensaba. Y le dice, ve y entrega tus riquezas a los pobres. El problema no era la riqueza. El problema no es que él no había dado a los pobres, el problema era que él no tenía en su corazón un lugar para el reino de Dios. Su comportamiento parecía que sí, pero en su corazón el mundo era su primera opción, su primer objetivo. No había en su corazón un espíritu de ayuda para poder entender que su vida aquí no era más que un peregrinar, no era más que una forma de pasar para poder recibir por la gracia de Cristo el reino. Yo creo que de alguna manera el enemigo ha ganado terreno en nuestro corazón y nos ha hecho pensar que siendo diferentes a los demás, teniendo la razón en lo que predicamos, teniendo nuestras doctrinas bien ordenadas y nuestra iglesia bien pura, vamos a alcanzar el reino de Dios. Y ni siquiera lo anunciamos, pero creemos que vamos a alcanzar por ser diferentes. Jesús no intentaba ser diferente. Jesús solo intentaba cumplir la misión que Dios, su Padre, le había encomendado salvar a la raza caída nosotros tenemos una misión sobre ese propósito de cristo anunciar que dios quiere salvar a la raza caída con el sacrificio de cristo como expiación para todo aquel que cree en jesús Por eso el apóstol dice, antes no éramos hijos, pero ahora somos hijos. Y siendo hijos de Dios, debemos estar preocupados por aquellas cosas que Dios tiene para nosotros. Y hay que anunciarlo, mis amigos. Hay que anunciar, mis hermanos, olvídate de tu iglesia, olvídate de tu diferencia, olvídate de tus doctrinas. Predícale a la gente de que el tiempo de este mundo se acaba. Y que pronto Jesús vendrá en gloria y majestad. Y nosotros Queremos que las personas sean conscientes de que eso va a suceder pronto. Y todo aquel que sabe que va a suceder esto pronto, busque en la Escritura qué hay que hacer o hay, qué hay que ser para poder estar preparado para aquel día. Más que hacer, ¿qué es lo que tengo que ser? Alguien me escribió ahí de que nosotros somos carnales y espirituales, por supuesto, no estoy en contra de eso, pero Dios está buscando hombres y mujeres con el espíritu de servicio, de adoración a Dios, por eso somos seres espirituales, y Jesús le dice a la samaritana, Dios está buscando seres espirituales carnales, hay por todos lados, pero Dios está buscando seres espirituales con la intención espiritual, con la mente espiritual, que deseen la venida de Jesús, que Jesús sea su salvador. Eso está buscando Dios. Gente que gima por una patria mejor, por una patria, una patria diferente, por un mundo mejor que este, donde reine la justicia, dice la Biblia, porque Jesús estará con nosotros para siempre. Ese es nuestro anuncio. ¿Qué quieres enseñarle a la gente? ¿Cómo dar sus diezmos? ¿Cómo guardar el sábado. Cómo caminar cuando está caminando en la calle, cómo vestirse. Esa es tu predicación. Eso será el resultado del deseo de encontrarse con Jesús muy pronto en la nube de los cielos. A veces necesitamos comprobar nosotros que la gente cambió para que recién digamos, ah, ese sí va a ir al cielo. Tu opinión no cuenta. Si una persona está aprobada o negada, su relación con Jesús es la que cuenta, la que determina si será salva o, se, o se perderá. Para eso nuestro trabajo no es juzgar, no es determinar, no es decir, este va a ser salvo y este no. Nuestro trabajo, nuestro foco del trabajo es predicar la llegada del reino de Cristo a esta tierra. Cuando vemos que la nube se pone aquí sobre la montaña, nosotros sabemos que va a llover. Cuando vemos que las, los acontecimientos en el mundo se comienzan a dar, sabemos que Jesús viene pronto. En algún momento yo me pregunté, ¿cómo podría yo dudar de Jesús? A ver, ¿qué cosas que Jesús dijo que iban a suceder no han sucedido? Y me puse a escudriñar la Biblia. Conscientemente me puse a mirar qué cosas que Jesús dijo no han sucedido. Todo lo que él dijo está sucediendo. ¿Qué puedo dudar? ¿Por qué me atrevería a dudar? Si estoy viendo con mis propios ojos el acontecimiento del tiempo del fin y lo único que yo puedo decir es que Jesús viene pronto y estas cosas materiales se acabarán. Puedes tener tus cosas materiales, ten lo que quieras, pero no pongas tu corazón como el joven rico en las cosas materiales. Desastre de tu corazón. Saca de tu corazón esos deseos de poseer y vive como que estás en camino a la patria celestial, sin necesidad de depender de las cosas materiales como más importantes que de las espirituales que pronto tendrás como un regalo por gracia, por la obra y la sangre en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hay algo mejor para ti que eso? ¿Te atreverías a rechazar el sacrificio de Cristo y no creer que su sacrificio puede salvarte de la muerte eterna? Ojalá Dios nos ayude, a ti y a mí, para que podamos estar conscientes de que predicar el Evangelio de la venida de Jesús es lo más importante en este tiempo, incluso más importante que bautizar, incluso más importante que registrar personas en tu iglesia. Incluso más importante que decir que tiene que comer y que no tiene que comer. Más importante es que Jesús sea su esperanza eterna. Que Dios te bendiga esta noche. Vamos ahora, Padre nuestro que estás en los cielos. te doy gracias porque me das esta ventana para poder predicar tu palabra. Perdóname si de repente no soy tan eh, incisivo en aquellas cosas con respecto a tu venida. Pero tú sabes, Señor, que yo tengo el deseo y, y quiero hacer esta obra porque sé que tú vienes muy pronto. Y yo quiero ser un discípulo tuyo. Y quiero que mis amigos también sean discípulos tuyos y se conviertan en anunciadores de esta verdad. A quien sea, donde sea, para que tú seas el punto más importante en la vida de la gente. Y que sepan que tu venida es para todos, aquellos que aceptamos, por gracia, recibir de ti el perdón, la salvación, la justificación y finalmente la redención. Alcanzar la victoria sobre el pecado para siempre. Te ruego, Señor, que tú bendigas a las personas que están muy tristes, adoloridas en su corazón por alguna necesidad humana. A los que les falta comida, dale, Señor. Tu sustento no les falte, como lo haces con los pajarillos. Bendice nuestros proyectos. Siempre de acuerdo a tu voluntad, queremos hacerlo mejor. Ayúdanos. Nuestra humanidad también necesita de tu presencia. Sé que muchas veces nos equivocamos, pero con tu ayuda podemos caminar con esperanza. No somos perfectos, pero nos entregamos a ti por los méritos de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amigos, yo deseo que este mensaje te ayude a crecer espiritualmente y a vivir una experiencia nueva con Jesús. Ojalá cada noche nos acompañes. si no puedes, en nuestro canal, Boris Darmon Canal, puedes encontrar nuestros mensajes. Deseo que el Señor te bendiga. No, no pierdas la oportunidad de compartir este mensaje si te gusta. Si no, el Señor lo obrará y ayudará a alguien a encontrar este mensaje para honra y gloria de él. Que el Señor te bendiga, que el Señor te acompañe, que Dios esté contigo siempre. Un amigo de siempre, ahorita Nos vemos mañana. Chao.